Buenos días, en el texto que hemos leído este domingo puse como título Lo mataron y lo sacaron fuera de la viña. Esta es la versión del Códice de Beza. En el texto que se leerá en la mayoría de parroquias o de iglesias se invertirá el título. Lo sacaron fuera de la viña ...y lo mataron... ...¿cómo quedamos?... ...¿en qué quedamos?... Eh, el, eh, ...matado... ...lo han matado... ...pero ¿por qué... ...el Código cerveza insiste... ...en que lo mata, no, ...lo sacaron fuera de la viña... ...una vez lo vieron matado... ...en el fondo... ...¿dónde lo mataron?... ...en el Góngota... ¿Y dónde lo sacaron? Fuera de la viña, en el futuro. Fuera de Israel, que ya no tenga ninguna conexión. Por desgracia, la iglesia ha seguido este camino, más o menos, sin saberlo. Porque nos ha sacado a Jesús de su mundo judío. Entonces, estos textos son difíciles de interpretar. Pero esta es otra cuestión. Aquí lo que importa es saber por qué. Lo mataron y lo sacaron fuera de la villa. Lucas está escribiendo a Teófilo. Y conoce muy bien el mundo judío. Es, es un sumo sacerdote. Que ha sido sumo sacerdote durante unos cuatro años. Del 37 al 41. Es un hijo de Anás. Caifás es su cuñado, O sea que pertenece de lleno a la institución. Ha sufrido la destrucción del templo. Se ha quedado sin trabajo. Probablemente en el exilio. Conocía de cerca a Lucas el rabino. Es un rabino. Madre mía. Me lo han hecho un pagano que apenas conoce la, la historia de Israel. Cuando es un rabino que nos dice el mismo, Lucas, en el prólogo, ¿no? que siguió de cerca todos los sucesos relativos a Jesús, sin pronunciarse a favor de él. Nunca fue discípulo. Pero los conoce desde el templo. Y lo ha observado todo. Al final, claro, eh, al final hizo la experiencia y se hizo cristiano. Pero es otra cosa. De ahí que Teófilo ha, ha ido a buscarlo. Sabe que aquel rabino con el cual se había encodeado tantas veces en el templo. Se había hecho cristiano. Y le hace la pregunta crucial. Pero ese Jesús que nosotros condenamos, su padre, Anás, su cuñado Caifás, lograron que Pilato pronunciara, lo condenara como un sedicioso. En la muerte más inhumana y cruel que en, el, que, que en aquel momento se podía. Habían podido, no sé, matarlo más de una vez, lapidarlo, ya lo intentaron. ¿Por qué quisieron que quedara en la cruz? Pero sin creer o sin saberlo, Pilato puso en el, ret, el rótulo de la cruz la pena a quien lo han sometido, Jesús el Nazareo, rey de los judíos, reyes mesías. O sea, el mesías judío ha quedado clavado en la cruz. Aquí hay un tema que tendríamos que ir muy mucho más lejos de lo que hemos ido. Porque todavía nosotros seguimos rezando y pidiendo, hijo de David, Jesús. Y Jesús no acepta el Mesías Davidico. Pero tiene conciencia de ser el Mesías. ¿eh? ¿Qué tipo de Mesías? Uy, no es fácil la respuesta. Hay muchas, muchas... Eh, en este momento se están elaborando respuestas, por lo menos hay cuatro Mesías distintos. Lo que sí está claro es que no es un Mesías de Mírico. Y si en vez de leer a Mateo, leyéramos no el Evangelio, sino el escrito de Juan, veríamos cómo nos lo presenta Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la presentación que hace de Jesús inmediatamente después de que ha hecho la experiencia a los 30 años de ser el Mesías de Israel. Habrá mucho que hablar sobre esto y ¿eh? tenemos ocasión. Gracias.